Ahora hago figuritas de plomo. Primero hago la figurita de plastilina, luego la introduzco en escayola, hago un molde, luego hago el contramolde, los despiezo y luego lo hago lo mismo pero con plomo fundido. Tengo un crisol y lo abierto ahí en los vacíos de escayola y monto las piezas poco a poco. Digo que es un proceso muy elaborado porque me salen medios brazos, medias piernas, ...con los moldes que yo hago, y luego lo tengo que juntar. Me llamo Ricardo Lacasa Estarellas, soy de Bilbao, nacido en Bilbao... ...y ahora vivo en San Pedro Alcántara. Me dedico a hacer objetos decorativos. ...utilizando materiales distintos y estilos distintos... ...a veces lámparas, a veces figuritas, mesas, sillas... ...a veces lo que me piden y otras veces lo que se me ocurre. Tengo vocación tardía... ...y empecé a hacer lámparas para mi propia casa... ¿no? ...porque me parecía que era muy vistoso el efecto óptico de la luz y todo eso... ...y luego las hacía para regalar a los amigos... ...y luego empezaron a comprármelas... ...me gusta trabajar directamente con el cliente... ...tengo la suerte de que mis piezas... ...en las casas donde están... ...sugieren curiosidad... ...y preguntan ¿quién ha hecho esto?... ...y entonces pues vienen aquí, me conocen... ...ven las cosas que tengo, me proponen sus ideas... ...a veces cuando trabajo por encargo... ...me tengo que adaptar a lo que me piden ¿no? Antes de bajar al taller ya he hecho mis bocetos... O hago una especie de tormenta de ideas, empiezo a dibujar cosas absurdas o pensar posibles errores o posibles aciertos, sistemas, todo eso. Ya improviso sobre la pieza porque mis piezas se levantan, las voy construyendo poco a poco, no fabrico, fabrico y monto. <risa>